El amor que ha llegado a mi vida no tiene final La mujer que yo andaba buscando por fin la encontré Yo sabía y tenía la esperanza que podía llegar Y besar esos labios tan lindos con sabor a miel Y el amor cuando llega se Por ti es algo muy especial No me importa que diga la gente que yo loco soy Lo importante es que estamos juntos y vamos a triunfar Salomé Rodríguez, la hija de Carlos Mario en Cartagena Cacahual Se queda en el corazón Porque lo que yo siento por ti Es algo muy especial